Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su revista diaria, Diálogo Matutino. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2017 y les damos las gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias al Dios Padre Todopoderoso por regalarnos el don de la vida y permitirnos llegar a ustedes a través de Red y Televisión Canal 6 de Telecable Central, Recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Diálogo Matutino, y ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, Diálogo Matutino. Así que, en el nombre del Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, iniciamos este programa con nuestra frase del día de hoy. El amor, según Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8, dice, el amor es paciente y servicial, no es envidioso, no presume, ni se engríe, no se irrita, no busca el propio interés, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es eterno. Así que, Vamos a vivir en amor con nuestros prójimos y vamos a iniciar una relación con Dios donde Dios sea el centro de nuestra vida, primero Dios, luego nuestro prójimo y luego nosotros mismos para que podamos empezar a ver un cambio en esta sociedad que se ha corrompido y que se ha venido corrompiendo a través de los años. Eh, y no es, no es un tema de la República Dominicana, sino es un tema mundial donde... En el mundo se ha perdido el amor hacia el prójimo, las guerras, las enfermedades, las hambrunas. Todo está afectando el desempeño y la vida del ser humano. Así que vamos a poner nuestras, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras vidas en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe y nos dirija hacia un mejor camino. Y ahora, pues con esto, vamos a las económicas del día de hoy. En el día de ayer, en los mercados internacionales, eh, la, hora de, la onza de oro Troy aperturó las operaciones a 1,324 con 0 centavos. Y cerró las operaciones a 1,325 con 20 centavos. La plata, por su parte, la libra, eh, aperturó a 17,655 y cerró a 17,701. El cobre, que ha mantenido su precio, pues no tuvo ninguna variación en los precios en el día de ayer. El barril del petróleo, eh, ahí vemos que cerró las operaciones a 49 dólares con 89 centavos el barril. El gas natural inició las operaciones a 3,110 pesos y cerró a 3,085 pesos. Eso fue en el día de ayer. Eh, en el día de hoy, pues, eh, el, recuérdense que el presupuesto de la nación fue aprobado. El presidente Danilo Medina y su gabinete, pues, aprobaron el presupuesto que va a tener nuestro país. Eh, vamos a ver unas recomendaciones que nos da la ONAMED con relación al polvo del Sahara que ya está en la República Dominicana. Pues estará en la República Dominicana en los próximos días, qué hacer para poder, pues, protegerse del polvo del Sahara. Así que tenemos preparado un video de unas recomendaciones que la neumóloga del Hospital Traumatológico, profesor Juan Bosch, pues, nos hizo en el día de ayer. La capa de aire sahariana o polvo del Sahara es una capa de la atmósfera intensa, seca y cálida, y a veces cargada de polvo, que a menudo recubre el más fresco y húmedo aire de la superficie del océano Atlántico. Según explicó el doctor José Contreras, director del Centro de Gestión Ambiental de INTEC, y experto en cambio climático, el polvo del Sahara es un fenómeno atmosférico normal que puede ocurrir varias veces al año con repercusiones en el clima. Sin embargo, explica que no se trata de un fenómeno catastrófico, por lo que la población no debe alarmarse. O sea, realmente es un proceso natural, así como tenemos una temporada ciclónica nosotros, así también hay esas polvaredas en el desierto de Sahara. Y esos, esos, esas partículas nos llegan aquí y es verdad que tienen algún tipo de influencia en el clima, y no solo en el clima, incluso en las comunicaciones. O sea, pueden afectar las comunicaciones. Pero de ahí a que sea algo catastrófico, que sea algo muy grande, que pueda crear desastres, no, no hay nada de eso. Sin embargo... Los médicos consideran que la población debe tomar medidas preventivas en torno a esta situación, ya que según explican, podría traer serias complicaciones a la salud, específicamente a las vías respiratorias, a la vista y a la piel, por las bacterias que a su paso vienen arrastrando todo este polvo. Y ese polvillo se mete en los pulmones cuando tú respiras. De inmediato te puede afectar cualquier proceso eh, pulmonar, bron bronquial. Cualquier bacteria, hongo, virus, pero a la larga eso trae efecto catastróficos. Esos pacientes que después no pueden respirar, que tienen epistema pulmonar, que están cansados, es producto de ese polvillo que se va acumulando en la pared de los pulmones. Entonces sí trae efecto. También puede aparecer muchos brotes de conjuntivitis e inclusive puede aparecer epidemias. La piel quizás es el órgano más complicado que tiene el cuerpo, que responde a un millón de factores. Y por supuesto, cualquier reacción ante ese polvillo, la piel puede traer enfermedades desde simples hasta catastróficas. A nuestros niños, a los ancianos, a los pacientes que sufren de hipertensión arterial que ya tienen una comorbilidad agregada, es salir con bozales a la calle. Eso es lo más recomendable. Utilizar sus lentes. Eh, o si no pueden utilizar bo eh, bozales, pueden usar paños limpios y si es húmedo, mucho mejor. Estarse lavando constantemente las manos, eh, la cara y pueden usar también, por ejemplo, para sus ojos, eh, sus gotitas, eh, eh, eh, lágrimas artificiales. Este, lavarse bien la vía aérea, tomar eh, suficiente agua. No automedicarse cuando tengan proceso, los procesos gripales que van a venir. Contreras explicó que esta polvadera del Sahara, por lo regular, no se percibe en el ambiente, aunque pueden haber algunas excepciones. Lo que sí asegura es que estos fenómenos atmosféricos son consecuencias palpables del cambio climático. No hay duda que estamos en presencia de un fenómeno global, que es el calentamiento global, el cambio climático, y eso desata una serie de fenómenos, ...o los exacerba, o sea, por eso estamos teniendo huracanes cada vez más frecuentes y con mayor intensidad... ...o estamos teniendo sequías más frecuentes y con mayor intensidad. De acuerdo con el ingeniero Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología... Estas partículas tienden a elevarse en la atmósfera luego de una tormenta de arena y polvo que llegan al área del Caribe tras el paso de una onda tropical, pero según explico las mismas no representan peligro para la población. Para la República Dominicana lo que se observa que va a llegar a partir de este miércoles no ofrece ningún tipo de peligro a la República Dominicana, o sea para los ciudadanos. Esto es normal después del paso de una onda, sobre todo una onda como esta. ...que trae el, un eje bastante amplio eh, que va a cubrir gran parte del país. Así que mi recomendación a la población dominicana es estar tranquila, no existe ningún tipo de peligro. Esto lo vemos durante todo el año mayormente en los tiempos de las ondas tropicales. Así que a estar tranquilo que después del paso de estas de estos huracanes que no eh, incidieron en el país no hay mejor remedio que estarse tranquilo y no alarmar la población. Se recomienda a la población que esté pendiente a las incidencias de este fenómeno y a las informaciones que posteriormente emitirán los organismos correspondientes en cuanto al mismo, así como seguir estrictamente las recomendaciones de salud expuestas por los médicos. Para Bien, ya vimos ahí, Luciana, una de las recomendaciones que dan es que la, el, la gente que sufra de asma, que se mantenga con un bozal puesto. Y, y aquí en la República Dominicana, pues muchas veces no nos gusta seguir las recomendaciones. Pero yo creo que hay que prestarle atención a estas recomendaciones del polvo de Sahara. Que es probable que ya se estén sintiendo las secuelas y no nos demos cuenta. Porque diariamente vemos cómo la gente, pues... Y hace unos días andaba un, un, un virus aquí en la República Dominicana que afectó a casi todo el mundo. Bien, Hugo, buenos días y buenos días a toda la teleaudiencia. En cuanto a este tema, fenómenos naturales que se han dado siempre y que se están haciendo su mayor manifestación en este año, la verdad es que sí, hay que seguir recomendaciones. Ahí vimos que puede provocar mucha gripa a las personas y es bueno prevenir. Ya hay muchos virus que se han ido propagando por el hecho de que nosotros no nos cuidamos. Esperemos que en esta manifestación natural nosotros pongamos nuestro granito de arena para cuidarnos a nosotros y también a nuestros pequeños. Y nuestra compañera Luciana está entrenando el look hoy. Tiene sí, un mi nuevo negro. look. Gracias a Gina Salón. Un nuevo look, un look negro. <risa> y Luciana, a propósito de que en el día de ayer pues era el 54 aniversario del derrocamiento de Juan Bosch, el lunes era el aniversario que... Quieras o no, mira, eh, después de revisar lo que hizo el profesor Juan Bosch en, su, en sus siete meses de gobierno, un niño que nació prematuro, nos damos cuenta de que ese ha sido uno de los graves errores que ha, que ha cometido la República Dominicana. El más grave, diría yo. Y sin rencores ni remordimientos, hay que señalar y resaltar que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en el derrocamiento del profesor Juan Bosch ya que formaron parte de esa conspiración, porque entendían, claro, defendiendo sus intereses, entendían de que el profesor Juan Bosch era comunista y que la religión católica, pues, podría estar en riesgo, como es en Cuba, que en Cuba, básicamente, no la religión católica no es la religión oficial. Eh, los comunistas dicen que los comunistas no creen en Dios. Eh, el profesor Juan Bosch tuvo un debate con un pastor antes de las elecciones y demostró que sí, que él creía en Dios. Vamos a ver este video que trajimos en el día de hoy para que explica un poco detalladamente las consecuencias del derrocamiento de Bosch o cómo eso se refleja hoy día. Cuando uno ve las decisiones que en siete meses tomó el gobierno de Juan Bosch, se da cuenta del crimen político que significó derrocarlo el 25 de septiembre de 1963. A Bosch lo acusaron de comunista, pero ¿qué fue lo que hizo? Como veníamos de una crisis económica, el nuevo gobierno pidió a los empresarios el pago por adelantado de los impuestos, cosa que se hizo acompañada de regulaciones del gasto público. Para Bosch, disciplinar el gasto era fundamental para corregir las distorsiones económicas. Su gobierno heredaba un desequilibrio en la balanza de pagos que había que resolver. Pero había hambre en el pueblo, así que se creó una oficina de control de precios para evitar la especulación con los productos de primera necesidad. También rebajó los sueldos de los altos funcionarios, comenzando por el suyo, e impuso restricciones a las instituciones autónomas del Estado. Ningún funcionario podía hacer fiesta con el dinero público. Bosch obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus ventas. En abril, aprobó una nueva constitución que otorgó una serie de derechos orientados a la equidad social. Esa constitución prohibía el latifundio y la propiedad de tierra a los extranjeros y creaba la reforma agraria. También establecía la libertad de expresión del pensamiento, el derecho a formar sindicatos y el derecho a huelga, algo muy importante dado que el pueblo venía de una dictadura en la que estos aspectos se castigaban con cárcel, tortura y muerte. Pero los grupos de poder que durante tantos años se beneficiaron de los regímenes anteriores se resistieron a estos cambios. Empezaron a decir que Bosch era comunista, algo que el pueblo al pueblo le sonaba como una mala palabra por la escasa instrucción política que tenía. Pero Bosch no era comunista, era que el nuevo esquema repartía mejor y para ser más justos con los pobres había que eliminar privilegios que muchos ricos habían tenido hasta ese momento. Entonces usaron la iglesia. En abril del 63 la conferencia del Episcopado publicó un comunicado diciendo que la nueva constitución no estaba de acuerdo con los derechos de Dios y de la iglesia. Agitaron desde las parroquias hasta que lograron sacar gente a la calle a protestar contra ese presidente y su constitución. Le dijeron ateo y que era un peligro para la fe y para la paz, cuando en realidad lo que estaban haciendo era impedir las reivindicaciones sociales que darían dignidad y justicia social a los más pobres. Lo tumbaron un día como hoy y dejaron una cicatriz que todavía a más de 50 años después no se ha podido borrar. Ningún otro gobierno ha podido pagar la deuda social de entonces. Hoy falta agua, falta luz, no todos tienen buena educación o cobertura en salud. Los campesinos desaparecieron, vinieron a vivir en la ciudad, a barrios marginados donde todo falta, porque no tienen tierra ni nada que buscar allá. Los golpistas, que le llamaron ateo siguen siendo ricos, viviendo como siempre del erario. Nunca han pedido perdón. Este video, Luciana, básicamente resume eh, lo que significó, qué conllevó y qué ha significado el gobierno del profesor Juan Bosch. Y fíjate que el profesor Juan Bosch fue derrocado y se puede decir que no volvió a tener una oportunidad real de volver a ser presidente, que no fue el caso de Balaguer. Balaguer, que era parte del gobierno de Trujillo, que era mano derecha de Trujillo, cuando asesinaron al tirano, el doctor Joaquín Balaguer pues formó parte de ese gobierno eh, y... Cuando, pues, finalmente la familia Trujillo salió del país, pues el, el doctor Joaquín Balaguer se fue al exilio, luego eh, fue elegido presidente, luego fue sacado de nuevo. O sea, el, el Joaquín Balaguer gravitó en la República Dominicana, en el espectro de poder político, se podría decir, casi toda su vida. Y tú dices, ven acá, ¿y cómo es posible...? Que Juan Bosch, un hombre lleno de buenas intenciones, Peña Gómez, pues no tuvieron la oportunidad que tuvo Balaguer de estar en el poder y de converger con el poder. Y la respuesta a eso es simple. Lo que pasa sí, sí. es que <risa> Balaguer tenía un estilo diferente al de Juan Bosch, que era un estilo, el, el estilo de Juan Bosch era un estilo, a pesar de ser un estilo democrático, era un estilo serio, un estilo que, que quería lo mejor para todo el mundo. Pero ustedes saben que hay sectores de poder que no están de acuerdo con que las riquezas del país sean divididas equitativamente ante todo el mundo. Porque imagínate, si todos pasamos a ser ricos, el poder que ejercen los, los acaudalados. Y cuando digo rico, no estoy hablando de pequeños empresarios, porque aquí hay gente que son ricos de verdad, como Pepín Corripio, los Bichini, los Bonetti, que son los dueños de este país desde los tiempos de Trujillo, que han sido los dueños de los, de los, de los colonos azucareros, de las importaciones y las exportaciones, que, son, que es un empresariado que es, está entrampado en todos los gobiernos y toma decisiones de poder y son los que dictan hacia dónde eh, va el pueblo dominicano en materia de política, porque son los que apoyan a los políticos. Lo que sí hubo que indiscutiblemente hay algo que se pone en la palestra y que no se va ni para un lado ni para el otro. Y es que porque hay otros políticos que tienen oportunidades. Si no lo tuvo nuestro profesor Juan Bosch. Fácil. Nosotros todo el que conoce la historia sabe que estamos atras, eh, estamos atrasados de una forma secular. Las secuelas que han dejado los otros gobiernos es lo que nos ha acostumbrado a nosotros a ser conformistas, y así seguimos viviendo ese atraso que nos ha dejado grandes secuelas en la República Dominicana. Así es, y eh, hablando de la obra del profesor Juan Bosch y hablando de pues, los temas políticos, esta semana se ha acalorado de nuevo el tema de la ley de partidos políticos, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana. Se hace, va a ser un breve recuento, Luciana. Eh, el país está dividido en dos sectores, y es un sector que representa al presidente Danilo Medina e Hipólito Mejía, y un sector que representa al expresidente Leonel Fernández y Luis Abinader Y dentro de ese sector está el conglomerado de todos los partidos políticos pequeños del país. El conglomerado que representa al expresidente Leonel Fernández y, y el PRM, como organización política de manera oficial y todos los partidos pequeños, pues... Quieren que las campañas, eh, la primaria interna que ha sido el punto de ebullición, sean con el padrón cerrado de los partidos políticos. Y e indefactiblemente de que sea el mismo día o no. Entonces, sucede que los partidos políticos no tienen un padrón creíble. Fíjate que ningún partido tiene a ciencia cierta cuáles son sus miembros. Porque hay, incluso hay duplicidad. Hay personas que están inscritos en diferentes partidos políticos, en sí. diferentes coyunturas políticas se han inscrito. Entonces, eh, lo, el sector que representa el, el, ex president, el presidente Danilo Medina eh, y el expresidente Hipólito Mejía, quieren que el padrón sea con primarias abiertas el mismo día. O sea, todo el que está inscrito en la Junta Central Electoral, el día de las elecciones eh, primarias de los partidos políticos donde se van a elegir todos los candidatos, puedan asistir a un solo, eh, una sola votación por persona, o sea, tú no puedes votar por un partido y por el otro, eh, y que puedan participar y que sean elegidos. Pues muchos sectores se oponen porque dicen que eso sería básicamente una, una elección general anticipada, porque por ejemplo, en el caso de que tú seas el candidato que más saque, vamos a suponer... Que sea la primaria interna de los partidos. Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel Fernández y otros candidatos del PLD. Vamos a suponer que se imponga el candidato del PLD y que entre esos votos sumen dos millones de votos. Y que el candidato que gane en el PRM, sea cual sea, sume un millón de votos. Ya la gente dice, asume, bueno, quien va a ganar las elecciones presidenciales. Es el candidato del PLD con dos millones de votos. Y yo te digo que no necesariamente es así. Pero esa problemática surge desde las dos vertientes, hacerlo desde unas primarias abiertas o unas primarias cerradas. ¿Te, me explico. El dominicano usualmente no sabe la responsabilidad que es portar una cédula de identidad. Para ellos inscribirse en un partido político. Le dicen, bueno, ¿quieres estar en mi partido? Sí, sí, tomo mi cédula. Pero entonces el amigo llega y te dice, ¿quieres inscribirte en mi partido? Sí, sí, sí, tomo mi cédula. Se inscriben en varios. Entonces no tienen la responsabilidad para ser partícipes o miembros de un partido político, pero tampoco tienen la responsabilidad a la hora de emitir un voto. Porque Así eso es. es lo que tú dices, fulanito va a ganar, no, pues yo no voy a perder. Déjame poner. Como si fuese un juego de básquet. Entonces, eh, en ese sentido... Pues yo entiendo, Luciana, que las primarias abiertas es lo que más le conviene. De las dos formas. Yo, hay, hay un problema. Yo, yo lo que yo sí entiendo es que las primarias abiertas es lo que más le conviene a la juventud y otros sectores que han querido hacer política. Fíjate por qué. Mira, por ejemplo, vamos a suponer en el caso particular tuyo que tú seas una gran líder en tu comunidad, en tu sector y que tú seas miembro del Partido X, y que tú quieras pues, aspirar a representar a tu comunidad y sector en la sala capitulada del ayuntamiento o en, en, la, en el Congreso. Pero imagínate que tú tengas que competir contra el hijo de Ángel Esteves en una campaña interna. Pero la postulación no sería un, una, una problemática también. La postulación no. Claro, hay que ser miembro del partido para postularse. Pero la postulación no, porque la postulación es abierta. Bueno, pues generaría más líderes políticos. En esa faceta es muy positivo. Y, y, y, y, y en honor a la verdad, eso a, a ayudaría a crecer más los partidos políticos. Te voy a decir por ¿Más qué. Miembros? ¿Qué deberían hacer los partidos? Si se aprueban las campañas abiertas, por ejemplo, deberían abrir sus padrones para que todo el que quiera militar en ese partido milite. ¿Por qué? Porque si yo me limito a los miembros actuales y esos miembros actuales no tienen no están conectados con la población no no generan entusiasmo en el voto cuando se abran la, las primarias internas y eso y los, los líderes verdaderos de una comunidad un sector estén inscritos en otro partido pues lo que va a hacer es que la gente se va a desbordar y votar por ese otro partido pero qué pasa vamos a poner un ejemplo vamos por ejemplo del caso del partido reformista el PLD, el PRD y el PRM. Abren el padrón aquí en la vega. Todo el que quiera inscribirse, se inscribe. Todo el que quiera aspirar, aspira. Eso va a movilizar a casi la vega completo en las primarias internas de ese partido. Y eso va a generar que tú como ciudadano que estás inscrito en un partido y que quieres aspirar, tengas que presentar un programa de lo que tú quieres hacer en tu comunidad, en tu sector, y tú vas a tratar de llegar a los diferentes sectores que nadie le ha llegado. O sea que eso va a generar más interés y va a dinamizar más los partidos políticos. Y va a abrir las compuertas de nuevos liderazgos. Porque con el padrón de primaria cerrada, los dinosaurios políticos de este país tienen a los partidos y a la democracia secuestrada. Para aquí, en este país, para aspirar, hay que pertenecer a una élite política. Eso es cierto. Hay un monopolio ya construido. Entonces, de, cuando tú logras pasar ese monopolio y ya eres candidato, fíjate lo que pasó aquí en la contienda interna del PLD en, para las elecciones de la alcaldía. Los lo conflictos de intereses y los reñidos que fue, incluso hubo acusaciones de que hubo fraude en algunas mesas para favorecer a algunos candidatos. Entonces, si tú abres las primarias, eh, la ciudadanía en general va, va, va a expresarse y no hay forma de que tú como candidato puedas influir en la vega completa para que vote por ti. ¿Y cómo no va a afectar a que, por ejemplo, mucha gente dice, Luciana, bueno, pero es que los PRDistas van a ir a votar el día de las elecciones internas de, por un candidato que le favorezca del PLD? Y te digo una cosa, los PRDistas de verdad no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los PRDistas no van a dejar de ir a votar por Miguel Vaga o Guido Gómez Mazara para ir a votar por otro candidato. Imagínate tú que la gente de Hipólito Mejía le diga a sus militantes, todos mis militantes vayan y voten por candidato aquí en el PLD. Entonces van a perder en la interna de su partido porque va a ser el mismo día. Lo que sí es que las personas que aspiran a esos patrones cerrados son que con esa... Con esa mecha, por así decirlo, de que quién va a derogar los gastos que provocarían esas elecciones. Y mi pregunta, Hugo, ¿el dominicano es tramposo? Porque si no fuese tan tramposo, ¿se pudiese hacer de forma electrónica a través de los correos electrónicos? Yo creo que se puede, pero pues por lo que podemos hacer es un paso a la vez. Y ahora mismo, pues, podemos integrar eh, primarias abiertas en todos los partidos. Miren lo que dijo en el día de ayer... El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con relación a las primarias abiertas. Nuestra democracia es hoy estable y segura. Podemos tener primarias abiertas como Estados Unidos, Argentina u otras democracias maduras. El ministro wow. José Ramón Peralta representa al sector del presidente Danilo Medina, ¿verdad? Y dijo mucho en ese tweet. Pero mira Porque lo que le respondió. gente que nos está diciendo que es un paso más al desarrollo. Y a una estabilidad política. Pero mira lo que entonces le responde eh, Manolo Pichardo, que representa el sector de Leonel Fernández. Vamos a ver el tweet, los dos tuits de Manolo Pichardo. Eh, estos empresarios autodefinidos de pero sin militancia, no saben lo que nos costó construir el PLD y lo usan para sus negocios. Oh. Y mira el otro, mira el otro. Ahora empresarios enquistados en el Palacio Nacional, enganchados a PLDistas para hinchar sus fortunas, hablan de primarias abiertas. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo que nos costó formar el PLD, es decir, que es de ellos. No es un partido del pueblo. Es de ellos. Es mío lo que me costó y vienen a destruírmelo. ¿no? Mira, en honor a la verdad, y ahí estoy en desacuerdo con Manolo Pichardo, los partidos políticos son del pueblo. Nosotros los ciudadanos somos los que financiamos Exacto. los partidos políticos. Si nosotros no le damos el dinero y el dineral que le damos, 4 mil millones de pesos eh, eh, le damos a los partidos políticos. Por ejemplo, el PRM, para ponerte un ejemplo, recibe 100 millones de pesos en, en tiempos que no son de campaña política. Y si tienes razón, un hijo de Machepa no va a poder venir a a competir con el amiguismo que hay ahí dentro. Entonces, eh, mira, los partidos políticos hay que abrirlo a todo el mundo, porque si no, eh, los que no van a seguir secuestrando la democracia y solamente un grupito pues va a poder aspirar a elecciones. Así que con esto nos vamos a una breve pausa. Y cuando regresemos, Luciana, vamos a analizar... Eh, ahora mismo hay sectores que están impu impulsando para que se apruebe la venta de gas licuado de petróleo en bombas de gasolina y en bombas de gas pues se venda pues eh, gasolina. No se vaya en breve regresamos. politécnico, la comunidad educativa de Santo Domingo Norte será altamente beneficiada. Más de mil estudiantes pasan a formar parte del programa de Tanda Extendida, programa que nuestro presidente Danilo Medina ha logrado extender ya con éxito a todo el territorio nacional. Nuestro presidente está privilegiando cada vez más la inversión en la incorporación de la modalidad técnico profesional y la de arte en el sistema educativo dominicano. Este politécnico parroquial tiene la particularidad de infundir valores en todos nuestros estudiantes, porque ya está demostrada... Que la capacidad de una sociedad no solamente debe basarse en el conocimiento, sino también en los valores. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.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 De ir trabajando en que Santiago se convierta en la ciudad más segura de nuestro país. El segundo botón de pánico o botón de emergencias de la ciudad de Santiago, única en el país. Grande patrulla monumental para monitoreo. Este segundo botón de pánico, que no solamente es un botón de advertencia de emergencia, sino que todo el perímetro está controlado por cámaras vigiladas 24 horas desde el ayuntamiento. Esto significa que a partir de este momento, toda esta intersección donde cruzan estudiantes, personas de trabajo, desde tempranas horas de la madrugada hasta tardes horas de la noche, estarán seguros, vigilados y además con una respuesta lista en caso de alguna emergencia.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 Tratamos de hacer, dentro de lo imposible, lo posible. Estábamos nosotros en un plantel donde la infraestructura no estaba apta para el desarrollo de la clase. Y hemos dado un salto, imagínense, extraordinario. Ahora estamos más amplios, hay más laboratorios. No teníamos laboratorios. Con este nuevo plantel podemos ver que es una nueva opción, eso como un sueño. Danilo, el presidente de la República Dominicana. Gracias por nuestro planteo, porque él dice, caminemos para la gente, y así mismo él lo cumplió, caminó para la gente. Uy, todo feliz, por fin, nuestro sueño, en realidad. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos de vuelta eh, y estábamos conversando sobre el padrón abierto, padrón cerrado y cómo esto afecta a la ciudadanía. Mira, Luciana, a mí me sorprende el nivel de desinterés que tiene la ciudadanía por los temas políticos y nacionales. La política es la madre de toda la ciencia. Fíjate cómo la política influye en la economía y en la sociedad. Ahora mismo... Pues eh, hay empresarios, se dice que la Shell compró a la isla. Y ya incluso hay eh, bombas donde habían bombas islas que hay Shell. Ahora, y, y los que compraron la isla, que son los empresarios que también compraron la Shell, porque la Shell se la había vendido al gobierno venezolano y la franquicia se le vendió a Total, menos el nombre, están impulsando que se apruebe en el Congreso la venta de combustible mixto. O sea, que en donde hay una bomba de gasolina, se pueda vender el gas licuado de petróleo, el GLP. Y uno de los puntos que se menciona del por qué esto debería aprobarse es que de aprobarse esto reduciría el riesgo porque se fusionarían las bombas de combustibles y habrían menos, o sea, que tendríamos menos Bombas, porque ahora hay dos, hay una de gas y hay una de gasolina. Claro, sí. eh, y quienes toman esa decisión de si eso va a ser posible o no son los políticos. En el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado es donde se hacen las leyes de este país. Y quien aprueba esas leyes, pues, es el presidente de la República. Por ejemplo... Si se vende un permiso para construir una bomba de gas o de gasolina en un sector, es la sala capitular del ayuntamiento y lo aprueba el alcalde. Entonces, los políticos son los que determinan eh, los procesos, la economía, la sociedad, son los que trazan la línea de educación del país en sentido de salarios, de medicina, eh, económico, todo. Entonces... Por usted como ciudadano mantenerse al margen de la política, se está quedando fuera de las decisiones. Incluso yo siempre he dicho que la iglesia tiene que participar en la política. Los religiosos tienen que participar en la política porque eh, influ ahora mismo la iglesia católica influye en la política desde, desde afuera en base al chantaje. Bueno, sí. si no me... Sí. En realidad en base siempre han ha participado, en, siempre han participado. Siempre han participado en base al chantaje. ¿Qué hace la iglesia católica? Si no está de acuerdo con un tema, empieza a bajar línea y tú ves, mira cómo ahora mismo ningún clérigo está hablando de la ley de partido. ninguno, porque no le conviene, eso no es un tema de ellos. Ahora, cuando es un tema de ellos, del aborto, y quieren ejercer una presión, empiezan a hablar del tema, empiezan a hablar en las, en, las, en las iglesias sobre este tema, porque la iglesia católica, cuando usted va a una misa, habla más de política que de religión. Yo creo que el, para algunas, para dar la misa, usan el periódico y no en la Biblia. Entonces, la iglesia tiene que hacer política también y formar parte de la política, la iglesia católica, la evangélica, la cristiana, para que puedan formar parte de las decisiones que se toman en torno al país. Y los que tengan buenas intenciones porque mucha gente tiene el miedo de que se corrompan, porque se corrompan y lo que... Pero mientras más entran, aunque se corrompan algunos, quedarán otros, ¿verdad? Pero si entran dos y se corrompen los dos, no queda nadie. Entonces, ¿qué yo opino, Luciana, con relación a este tema de eh, las bombas de gasolina? De aprobarse, no hay un marco jurídico que garantice de que eso va a ser cierto, de que se van a fusionar. Porque yo que tengo bomba de gas X y tú tienes bomba de gasolina X, pero tú no tienes ni bomba de gas y yo no tengo ni bomba de gasolina. Entonces, no hay una garantía de que yo vaya a fusionarme contigo para eliminar una de las dos. Entonces, lo que podría pasar es que podría duplicarse. O sea, como ya se aprobó, yo que vendo gas, hubo gas, ahora voy a vender gasolina. Y tú que vende gasolina, Luciana Gasolina, ahora va a vender gas. porque Aumentará ¿Mm? las ambiciones. O sea, yo no voy a compartir un establecimiento porque ese establecimiento era mío. No que va a venir otro y que yo tenga que partir ganancias. Por eso los convenios quizás no, no convengan de forma considerable. Y sí, no tenemos una educación... Eh, tú lo acabas de decir, el pueblo no se hace partícipe de las decisiones políticas, hay muchos políticos tollosos en el medio que llevan años y años y años ejerciendo una función la cual es X nula, porque inclusive, Hugo, hay muchos políticos en la ciudad de La Vega que no lo conocen y que ni siquiera se sabe cómo fue que ganaron, porque no se conocen, no se dan a conocer. Entonces, si nosotros no somos partícipes de eso, y van a aumentar ese interés, ese deseo de tener más, esa ambición, puede ser que la problemática se haga más grande, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, eh, la, por eso es que la ciudadanía debe empoderarse. Este tema hay que darle seguimiento, un tema muy importante, y que hay muchos sectores de poder que le favorecen a que esto sea aprobado. Pero esto podría convertirse en una bomba de tiempo aquí en la República Dominicana. Y que mira, fíjate que hay una problemática que es el, el, el parámetro de distancia que deben de cumplir una bomba de gasolina con la otra. Si rompen esa regla, ¿qué no serán las de poner las dos estaciones en una sola localidad? Y hablando de parámetros y reglas, Luciana, ¿qué estará haciendo eh, la alcaldía de La Vega? Que no se siente para nada, no se siente. ¿No se siente? Tú lo has visto. Por ahí. Un llamado a las autoridades con los semáforos, por favor. Los semáforos son un peligro. Ya tenemos el conocimiento de que fue una deuda que dejó la administración pasada y que esta administración, pues, no sé si es que no ha podido llegar a un acuerdo o desconoce. O sea, que no quiere aceptarla como buena y válida. Puede ser que hayan se hayan firmado contratos. Eh, hay que recordar que el, el Estado es como una empresa. Si la empresa firma un acuerdo con una empresa X, aunque cambien de administración, tiene que ahorrar ese acuerdo, si no se ha vencido. Entonces, hay que buscar la manera de llegar a un acuerdo, a un consenso, y solucionar el sistema, el problema de los semáforos. También, Luciana, una queja que me hacen a diario los empleados del Cabildo es el seguro médico. De, oh, sí. de que no tienen seguro médico. Eh, Sueldo paupérrimo y sin seguro médico. Entonces... La medicina es bastante cara. Las condiciones eh, hospitalarias en nuestro país. Eh, el, el hospital traumatológico, profesor Juan Bosch, es un hospital modelo en traumatología, pero el morillo aquí no necesariamente es así. Además, eh, están saturados de personas de escasos recursos. Entonces, hay que darle facilidades a los empleados municipales de que puedan tener acceso a una salud digna el ser humano es un derecho universal del que el ser humano pueda tener acceso a una salud digna y que pueda comer dignamente. Y es un derecho. Entonces, a, los empleados de bajo nivel ni tienen derecho, acceso a una comida digna, pero tampoco tienen derecho a una salud digna. Eh, la, las medicinas son carísimas. Entonces. Y la alimentación, una alimentación justa también es carísima. Porque para qué taparnos los ojos con un dedo? ¿Para qué sirven mil pesos mensuales? Entonces, mira qué pasa. Hay una deuda con la tesorería de la gestión pasada que en un momento yo escuché que eran por encima de los 30 millones de pesos. Me imagino que eso va por más. Pero te voy a decir la verdad. Ya sabemos que hay una deuda, ¿verdad? Ya sabemos que fue una deuda heredada de la gestión pasada, etc. Pero ahora ya hay una nueva administración. Ah, que yo no la voy a pagar porque él no la pagó. Bueno, pero eso, el cargo viene heredado con todos los problemas que hay. Yo no puedo heredar solamente el presupuesto. O sea, yo no puedo heredar los 40 millones que se reciben, eh, los 400 millones que se reciben al año y no las deudas. Hay que asumir las deudas, hay que asumir los compromisos. Por ejemplo, el seguro médico es un logro, que te lo puedes atribuir como una obra. Mira, nosotros este año no pudimos hacer tales y cuales cosas porque asumimos el compromiso o la deuda de la Tesorería Social, pero ya todos nuestros empleados tienen seguro médico y estamos al día. El seguro médico, tú quieres que te diga la verdad, eh, ahí hay aproximadamente mil empleados y agradecerían más el seguro médico que la remodelación de un parque. La ciudad lo agradecería más. Y además, esto dinamiza el Estado porque lleva más ingresos a la tesorería social, a las eh, a AFP, al fondo de pensiones, a las farmacias, mayor ingreso, las clínicas, mayor ingreso, dinamiza la economía. Hay personas que se están enfermando, que no están asistiendo al médico, pues no tienen seguro. Pero el problema es el desacuerdo social también. De manera de no remodelar un parque, de no rebosar un parque, todo eso, las personas lo miran como bueno, pues no está haciendo absolutamente nada y no ven la parte humana. Pero tampoco se están remodelando aspecto. los parques. Bueno, ni se están remodelando bueno. los parques ni hay seguro médico. Hasta aquí llegamos en el día de no hoy. De las y como no, siempre, no. nuestra compañera Luciana Gensel les va a despedir el programa. Todo ser humano tiene necesidades. Usted tiene bastantes. Así que usted contribuye a través de las redes sociales a que ya se decida de forma peculiar y de forma directa, de que si la República Dominicana puede modernizarse con un con un patrón abierto o pueda seguir con su atraso secular de los de los Padrón patrones cerrados. cerrados. Así que usted sea partícipe y defienda sus derechos y cumpla sus deberes. Nosotros somos Diálogo Matutino, Hugo Hidalgo, Luciana quien se despiden. Hasta mañana. Bye, bye. pues esto es un gran reto porque es romper los esquemas ordinarios convencionales y dejarse permear fundamentalmente por las necesidades que está expresando nuestra población tengan la confianza en que hay una voluntad política desde el presidente Medina, desde quien les habla y todo nuestro equipo para que esto sea una realidad. Y yo quisiera que lo que resulte de esto lo institucionalicemos de manera tan sólida que ya la educación inclusiva no dependa de la voluntad de un presidente o de un ministro o de un equipo técnico, sino que sea ya una actuación ordinaria, no especial, sino ordinaria del de sistema